Amigos de Estereofónica.com, los invito a escuchar Misterios del Internet cada semana en punto de las 5 de la tarde para amenizar su noche y acompañarme a mí y a mi melodiosa voz para que sepamos cuáles son todas esas cosas que nos intrigan en este mágico pero misterioso mundo del Internet. <risa> Hola mis queridísimos, hoy me encuentro muy contenta porque ustedes saben lo mucho que me encanta hacer entrevistas y platicar, pero cuando es alguien que sigo constantemente y que además admiro es mucho más genial y mi invitado de hoy es desde México Héctor Trejo, más conocido como Bully, influenciador, creador de contenido, un presentador muy destacado allá de Cinépolis, y ahora nos va a comentar de un proyecto muy interesante sobre los misterios de la internet, así que bienvenido y mil gracias por este espacio Héctor. Muchas gracias Maritza, como si nos conociéramos también de mucho tiempo, yo la verdad es que amo, amo, amo Colombia y me encanta platicar eh, contigo y me encanta platicar con toda la gente de por allá. Antes que nada, felicitarte. Esta es una gran oportunidad con la marca Race. Para los que no lo conocen, es una empresa de medios digitales enfocada en los latinos fundada por el ex jefe de Fox TV y la estrella de Modern Family, Sofía Vergara. Misterios de Internet es un nuevo show para hablar del terror de la red, la privacidad, la leyendas urbanas, brujería, hechizos, misterios inexplicables, sociedades secretas y muchos, muchos más temas interesantes, siendo el primer podcast The Race, disponible ya en Spotify y YouTube. Pero cuéntanos cómo es que surge este proyecto. Fíjate que. Ay, wow. Es. Es. Lleva mucho tiempo siendo un tema que a mí me intriga, ¿no? El, el tema del, del internet, ya que como lo hemos platicado, ¿no? llevo dos, 12 años trabajando profesionalmente en él y toda la vida empapado con, con el internet la cultura pop es una de las, de las cosas que más me llaman la atención y sobre todo esta época en la que estamos estrenando Misterios del Internet ¿no? vamos a tener como nuestra temporada fuerte durante octubre, ¿no? Halloween la noche de brujas, todo lo que sí, no para, para mí es, es un sueño hecho realidad, ya había trabajado con, con race con este medio que es eh, 100% digital y me encanta la vibra que siempre han traído, ¿no? La comunicación que tienen con los Centennials y con los Millennials, sobre todo con los Centennials, ¿no? Hablarle a los Centennials es un gran reto hoy en día, ¿no? Y, y, y sobre todo creo que. Eh, encontramos, en, había ciertas ideas que estábamos como trabajando sobre cómo hacer misterios del Internet, ¿no? Primero abarcamos temas que ya sabíamos a dónde iban, ¿no? Típico caso, Slenderman, las, las creepypastas, los mitos, todo este tema, pero quisimos darle la vuelta por completo. Dijimos, ¿qué es lo que los usuarios hoy en día están consumiendo del Internet? Y nos dimos cuenta que el Internet es tan vasto que ya se hicieron capas Entonces que ya la mayoría de las cosas que consumimos En internet es lo que vemos por el exterior ¿No? Eh, te puedes meter a TikTok Y ves un bailecito y dices ah, Todo TikTok son bailes Y dices ¡No, no, no! O sea, cuando quitas ese velo cuando quitas esa, esa capita que tiene el internet, te vas a lo profundo e indagas y vas a encontrar esos misterios del internet y ahí fue donde encontramos el punto y dijimos ¿de qué podemos hablar? Vamos a hablar de los influencers que son bots, que no existen, que los diseñan digitalmente podemos hablar de los misterios de los canales de YouTube más raros que existen y que se han acumulado durante estos 10 años o 12 años que lleva la plataforma y por ahí fue donde fuimos encontrando nuestros puntos más fuertes. Oh, intrigante porque historias poco contadas en el mundo digital como el espionaje que se presenta en medio de estas redes sociales y que muchas llegan a salirse de control. Claro, fíjate, cuando cuando grabamos el, el capítulo estaban, estaban sucediendo en Estados Unidos los juicios contra las principales redes sociales, ¿no? Teníamos a Facebook que estaba en la corte eh, y, y platicamos acerca de, de estos temas, ¿no? es un tema que se sigue desarrollando hoy en día, ¿no? A, a la fecha, hace dos, tres semanas, dos semanas tuvimos el tema de Apple y de la privacidad y de cómo eh, estos dispositivos y cómo la gente que trabaja en estas empresas eh, se les ha violentado su privacidad y ahorita hay todo un tema a nivel de corte. Entonces... El hablar de un tema era como no, como no podíamos hablar de ello si es un tema que se sigue desarrollando y que en ese momento que lo hablamos ya estaba con, como con un auge y con un hype, y ahorita tiene otro hype diferente porque ya estamos hablando de. Tus empresas... Bueno, aún más interesante porque son historias realmente poco contadas en el mundo digital, como el espionaje que se presenta en medio de estas redes sociales y que muchas veces llegan a salirse hasta de control dentro de esa misma ingenuidad. No, y, parte, y obviamente parte de nuestro objetivo Con el programa es que no solamente Vaya dirigido hacia las generaciones Jóvenes, o sea, creo que esto también es un, Una forma de nosotros acercarle A las generaciones más grandes, o sea, si alguien Nos ve que a lo mejor ya tiene Hijos y quiere entender cómo funciona Este mundo digital, quiere entender desde La fantasía y desde el misterio, porque de nuevo O sea, para mí era importante sí desmitificar Hablar con la verdad, hablar de temas Importantes, pero sobre todo Seguir manteniendo esa Voz de misterio y esa conversación en donde estamos tú y yo. O sea, el programa tiene este fondo, ¿no? Digo, un poquito con, con unos backs que le pusimos súper padres y todo, pero estoy desde eh, mi punto más cómodo contándote a ti un misterio o algo que a mí me intriga de este mágico pero misterioso mundo que es el Internet. Y otro de los temas que también le encanta a la audiencia es la brujería, los hechizos y las maldiciones. Pero desde los medios digitales, eso es otro nivel. Ya, yeah justo en, lo platicaba hace ratito, ¿no? De cuáles eran... Porque al final, para, para mí, estos temas son temas que yo he ido construyendo conforme han pasado los años. Más allá de, de, de hacer una investigación en ese momento que se hizo, eran como temas donde yo ya, en cuanto se propuso el programa, yo dije, ya sé cuáles son los temas, ¿no? Vamos con este, este, este, este. Pero el programa también a mí me dio una gran oportunidad para explorar sobre cosas que yo tampoco sabía, ¿no? Entonces, para mí, hacer este tema de brujas digitales, ¿no? Todas estas eh, personas que se dedican a leer el tarot, a dar le lecturas de, de astrológicas eh, usando las redes sociales, incluso hay dentro de todo los charlatanes y los que no lo son, quién sabe más, quién sí, entonces para mí era ¡Seliz! tan importante que ajá, ese tema para mí fue el, el, el, el catalizador para yo poder encontrar en el programa también un punto de aprendizaje. Oh, muy entregante la verdad, para que todos vayan a verlo en YouTube, al final encuentran los accesos directos o en la descripción del video, también pueden escucharlo en Spotify, gracias Bully por este espacio, desde aquí de Colombia una fan que te admira además esa espontaneidad que te mandas me encanta, yo puedo ver perfectamente 15 a 20 minutos de tus videos y no me aburro, enganchas de una manera increíble y para mí fue un honor tenerte aquí, así que te envío un abrazo súper fuerte completamente y si para mí lo más importante es que si una persona ve algún capítulo y se intriga por ese tema y lo apasiona y le llena tanto como a mí me llena hablar de ello el objetivo del programa ha sido cumplido. Cada semana eh, va a estar a partir de las 5 de la tarde en todas las redes sociales de Race, arroba Race Official. Ahí ya pueden encontrar la liga para irse a Spotify. Y obviamente también pueden seguir el perfil de Race para que les avise cada semana cada que haya un nuevo capítulo. Gracias queridos estereofónicos por acompañarnos hasta el final. Ustedes ya conocían de Bully. ¿Qué tal les ha parecido este misterioso proyecto de Race? Déjenoslo saber en los comentarios. Adicional también invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales como Estereofónica, que también nos encuentran en Spotify, y a mí como Maritza Arisa, periodista, también en YouTube con algunos reportajes. Bueno, los queremos, un abrazo para todos y nos vemos en un próximo video.